Hace algunos días se votó por fin la ley de alcohol cero al volante, ya es ley en la República Argentina, la tienen que aceptar las eh, provincias, las diferentes jurisdicciones, pero bueno, va, va encaminada, salvo en dos jurisdicciones, una es la provincia de Mendoza, que se pronunció en contra, porque bueno, Obviamente el vino es parte de, de, del acervo de la provincia y también la capital federal. Vamos a hablar de este tema de la ley de alcohol cero, qué incidencia podría tener en la baja de accidentes. Con un experto en estos temas vamos a hablar con el abogado Horacio Bota Bernaus, que es especialista en Derecho de Tránsito, en Educación y Seguridad Vial. ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo le va? Bienvenido al programa. Soy Laura Sverdlick. ¿Cómo está? Hola, Laura. ¿Cómo le va? Mucho gusto. Gracias por la presentación. No, al contrario, Horacio. Gracias por atendernos. Bueno, ¿cuál es su opinión respecto de la ley de alcohol cero al volante? Creo, ¿Cree que va a ser un instrumento eficiente para bueno, bajar la cantidad de accidentes y la de víctimas? Eh, es una pregunta interesante y me alegro que se haga, es decir, eh, eh, no conducir con alcohol es un objetivo que debemos tener todos los que hacemos seguridad vial, no hay ninguna justificación para decir que no se está a favor de esta situación, lo que sí uno debe decir es que si la ley alcanza para esto, no. incluso uh -huh. una ley que, que en lo personal creo que tiene un error que plantea la alcoholemia cero cuando hay Cuestiones que ya se han discutido y se han pasado por alto, como pueden ser los falsos positivos o los errores de medición, este, por sí solo no alcanza a cambiar una cultura del consumo de alcohol y la conducción, este, pero uno no puede estar en contra de esto. Lo que sí no estoy de acuerdo es que no se haya previsto por lo menos un procedimiento en el control sancionador que garantice los derechos del individuo, es decir, que pueda haber una persona que tiene 0.2, y que no haya consumido alcohol y que sea un falso positivo un error de medición. Esto no se lo ve porque bajo un, un, una mirada general que la seguridad vial este, eh, de alguna manera justifica, no respetar algunos derechos creo que es un error y muchas veces puede transformarse en una cuestión negativa de un buen objetivo que es tratar que la gente no maneje conduciendo alcohol en el cual estamos todos de acuerdo y esto también en un país donde cuando uno hace alguna objeción o marca alguna mejora que se podría hacer a un proyecto de ley aparece como que uno está en contra de la ley no es así yo creo que si nosotros haciendo cumplir el 0.5 o el 0.4 como rige en la ciudad de Córdoba, con una buena política de control en donde permanentemente tengamos, en, durante los 365 días del año, la posibilidad y la sensación que hay un control de alcoholemia, eso hubiera sido para mí más efectivo que simplemente bajar de 0.5 a 0 como si eso fuera la panacea y a partir de ahora nadie consume alcohol cuando va manejando. Entonces, ¿usted acuerda con la postura de la provincia de Mendoza y de la capital federal? Yo acuerdo con que lo más importante no sí. es bajar la alcolemia mediante una ley, sino fijar una política de control con la ley que tengamos, porque el mundo no tiene alcoholemia cero. ¿no? Eso también es cierto. Eh, Europa tiene 0,5, algunos estados Unidos de Estados de, de Unidos de, del Common Law en, eh, tienen 0,8, eh, Córdoba, por ejemplo, tiene 0,4, la ciudad de Córdoba. En Suecia, que es un modelo, tiene 0.2, Chile había puesto 0 y después por la cantidad de problemas que traía puso 0.3. Es decir, a mí no para mí no cambia esencialmente cambiando la cantidad, porque si nosotros no hacemos una política de control en donde se genere lo más importante para la seguridad vial, que es la sensación de poder ser controlada en, en algunos momentos, creo que esto no funciona. Y uno puede dar ejemplos, Córdoba tiene hace 10 años alcoholemia cero, y yo manejo mucho en, en mi provincia, este, nunca me han hecho un control de alcohol en la ruta, por lo cual si a mí me interesara seguir conduciendo con alcohol, como no hay un efectivo control, lo haría porque la sensación claro. es que no me controlan. Es sí. decir, eh, eh, para ser muy claro, no se puede no estar en, eh, a favor de que no se consuma alcohol si se va a conducir. Lo que digo es que no es solamente a través de la ley, sino que en todo caso, para mí hubiera sido mucho más importante fijar una política de control, con la alcoholemia que ya tenemos hoy, y a partir de eso, ver si hace falta cambiar o no la ley. Pero hoy hemos tenido 0.5 y hay lugares donde nunca se ha controlado alcohol. Por lo cual, eh, decir que esto va a ser mejor, es me parece, es eh, primero, es un realismo mágico. Eh, porque nos ha pasado que hemos visto ciudades que han difundido alcoholemia 0.0, y hemos encontrado, un mes después, dos meses después, que se decía que no tenían alcoholímetro en condiciones, por lo cual la ley por sí sola no genera un cambio de costumbres y de hábitos en la sociedad. Esto también es parte de otro realismo mágico. Nosotros creemos que dictando la ley se solucionó el problema. No es así, ¿no? Claramente, claramente. Esto tendría que estar acompañado, además, por una campaña muy fuerte de educación y de sí, opinión sí, pero, pública. Pero fíjese, tiene toda la razón. Y, y ahí está otro de mis enojos, ¿Usted sabe la edad en la que hoy se inician nuestros niños y adolescentes en el consumo de alcohol? Sí, ¿En Argentina? Muy, muy, muy chiquitos. Muy baja. ¿Y qué estamos haciendo con eso? Nosotros lo dejamos que se inicien a los 10 años. En el ámbito familiar no tenemos un programa para decirle, «Papá, no hace falta el consumo de alcohol tu hijo». No estamos haciendo esa campaña y después a los 18 años le ponemos alcohol cero y además queremos crear el crimen vial para mandarlo de 8 a 25 años a la cárcel si comete un siniestro vial donde muere una persona. Es decir, nosotros no trabajamos sobre las causas, sino que trabajamos sobre los, las consecuencias que son los siniestros viales. Nosotros, un buen poli, una buena política, un buen programa de seguridad vial, no no tiene como objetivo, alrededor de lo que piensan todos, este, disminuir, eh, salvar vidas. ¿Cómo, doctor? ¿Me va a decir eso? No. El principal objetivo, por eso este es el cambio de paradigma que tenemos que encarnar, el principal objetivo de un programa de seguridad vial es disminuir los riesgos. Sí. Porque yo cuando disminuyo los riesgos hay menos siniestros y seguramente más temprano que tarde va a haber menos muertes. Pero si yo quiero bajar solo las muertes, el mejor programa puede fracasar porque un fin de semana se mataron 20 personas y si yo programé o difundí que el programa era para salvar vidas, todos los vecinos van a decir, che, no sirvió el programa. No, no, nosotros tenemos que cambiar la imagen, tenemos que ser más profesionales. Hoy, sal, un programa de seguridad vial, bien entendido, busca disminuir los riesgos. Si yo no disminuyo los riesgos, no voy a lograr nunca salvar vidas. Pero si es? yo empiezo para salvar vidas, no voy a trabajar en disminuir los riesgos. Doctor, ¿cuál es el, el ranking en que se encuentra el país en seguridad vial? ¿Tiene más o menos accidentes que los países vecinos? Bueno no, primero tendríamos que tener una estadística un poquito más confiable de las que ah, tenemos. No, no claro. tengo referencias. Es más, yo he estado en muchos encuentros iberoamericanos en, en los primeros, el primer decenio de este siglo, he participado eh, invitado por la Dirección General de Tráfico y después hicimos un libro que se llamó Seguridad en Países de Iberoamérica que publicó la Dirección General de Tráfico donde nos encontramos que los datos que se publicaban cuando íbamos a visitar cada país este, todos tenían, a, todos estaban, dirían los jóvenes estaban tuneados los datos eh, y en la Argentina también, ¿no? Y se ah. enoja a la gente cuando uno hace una crítica de estas casas, pero porque realmente es muy difícil tener datos de calidad en la Argentina y, y he estado participando en un programa internacional y hace un año que estamos buscando los datos que podamos decir más técnicos, más profesionales para sostener esto. A mí... Eh, ¿Qué es lo que pasa muchas veces en los programas? Nos pasamos años buscando datos y hoy, desde la experiencia profesional, les puedo decir cuáles son los problemas que tenemos que trabajar más intensamente, que es lo que nos estamos mirando. Usted sabe que la velocidad es un factor que mata a mucha gente. ¿Cuántos, ¿Cuántos lugares en la Argentina tienen control de velocidad? No, no, bueno, hay, bueno, hay, hay, este, bueno. hay cámaras y hay radares, ¿no? Sí, pero en poquitos lugares, y las cámaras y radares no están acompañados muchas veces de, de, de cuestiones tan elementales como la notificación fehaciente. ¿eh? Nosotros en muchos lugares le hacen la multa, lo suben al registro de la propiedad automotor para que usted se entere de la multa cuando va, va a vender el auto. Es decir, un plan de seguridad vial necesita una política de formación vial, una política de infraestructura, de infraestructura, no hacer una ciclovía simplemente dividida por una línea para que un auto que se sale me mate un ciclista y digamos que es un asesino al volante. Es decir, hace falta muchas más cosas de estos declarativos, que tenemos muchas cosas declarativas. Y, y yo digo la alcoholemia cero, que mucha gente lo ha transformado como vida o muerte. Yo me animo a decir, porque uno tiene 37 años trabajando en esto, me animo a decir que si nos quedamos con la ley de alcoholemia cero y se acabó todo, los resultados no van a ser ni remotamente parecidos a los que nos quieren presentar. ¿no? Entiendo, entiendo. Y, y volviendo al tema de la alcoholemia cero, ¿cuál es la incidencia del alcohol en los accidentes de tránsito? O sea, de es los accidentes alta. que se generan, un alto porcentaje... Bueno, lo acaba usted de decir, tiene, es alta, tiene incidencia es, alta, de es Es uno de los factores, pero yo le voy a decir algo, ¿sabe cuál es desde la experiencia de todos los días de reconstruir y participar en la reconstrucción de los accidentes? ¿Cuál es el, el factor que más me preocupa hoy? Además del alcohol, ¿no? Porque no el es celular. que no me preocupe, me preocupa el celular. Y el celular, fíjese la paradoja del país. Si usted pasa un semáforo en rojo, tiene una pena agravada si mata a alguien de tres a seis años. Ahora, si usted mata a, estando utilizando el celular, no tiene una pena agravada en la Argentina. Ajá. Eh, eh, porque claro, en el en 2017 hicimos una grabación, un agravante de, la, de, las, de las penas, de los delitos, en, por la conducción de vehículos automotores, el homicidio y las lesiones culposas. Y pusimos una serie de, de situaciones que agravan la sanción pero nos olvidamos el celular, fíjense qué casualidad, ¿no? Ahora pusimos que si usted circula de contramano, eh, negando la posibilidad que yo entre a una calle y no vea el cartel de, de mano y contramano, ahí sí tengo un agravante. Ahora, si yo uso el celular, no figura como agravante en nuestro código penal. Por eso digo, cuando discutimos seguridad vial, me parece que tenemos que darnos, y este es un poco el reproche a la ley, no que hayan aprobado la Ecolemia Cero, porque si sí, una decisión de la sociedad está muy bien, lo que digo es que no nos hayamos dado la oportunidad de discutir técnicamente, por ejemplo, la necesidad de una contraprueba positiva, cuando tengo tan poca intoxicación, tengo 0.1, 0.2, ponerle una contraprueba, eso rige en la ciudad de Córdoba, que usted tiene derecho a decir, yo no tomé alcohol. ¿Y puede ser que me dé positivo sin tomar alcohol? Sí. ¿eh? Y alguien me contestó, bueno, pero no importa, pero eh, ¿justifica el error? No, no, no, jamás, y yo vengo de la criminología, y discúlpenme, porque me ha tocado verlo, en criminología decimos, es mejor que haya 10 culpables libres y no un inocente preso. Es mejor. El otro día me pasó, nosotros pusimos graciosamente, fumar este, tiene una pena. Y hay gente que le encanta esto. Y el otro día voy a, a, una, a, un, a un programa de radio, al conductor que conozco hace 40 años, este, me dice ahora si te quiero cont contar algo, ayer me dio una infracción manejando con eh, fumando. Y si ah. yo tengo 75 años y nunca fumé, ¿cómo me defiendo? Es decir, yo necesito, y eso es lo que le pedí y se los dije a algunos legisladores, eh, cuando tengamos por debajo de 0,5, yo, el Estado, tengo las herramientas, entonces le doy 10 minutos y le hago una contraprueba con un alcoholímetro distinto. Si confirma la medición positiva, le abro la infracción, pero tengo que pensar en el error del aparato, tengo que pensar que a lo mejor me enjuague antes de salir de casa con un, con excipientes de alcohol, y a mí no me van a decir que eso no da positivo. Uh -huh. Es decir, yo tengo que perseguir al tipo que consume etanol, que es una droga, pero al mismo tiempo tendría que pensar cómo voy a perseguir hoy las drogas que se consumen y que no las estamos persiguiendo. Claro, Porque claro, el alcoholímetro no, mide solo alcohol solo y no alcohol mide y, otras sustancias. Exacto, exacto, y hoy también está probado en la historia, en el folclore de la seguridad vial, que muchas veces concentramos todo contra el alcohol y se produce un corrimiento al consumo de otras drogas. Total, esto no lo controlan. Bueno, la semana decir, pasada un, colectivo, un colectivero se quedó dormido, había tomado alcohol y drogas acá en la avenida Santa Fe, eh, capital y se llevó por delante un bolquete lleno de escombros y hubo Exacto. muchos heridos y ahí había Exacto. otra droga no, no solo... Por eso, pero además, nosotros, yo lo veo porque me toca, yo, yo vengo del ámbito penal, tengo formación criminológica, me, yo vengo del ámbito penal, y nosotros estamos muchas veces viendo en un accidente grave, cuando le hacen análisis, de, ahí sí le hacen, por lo menos en Córdoba, no en todas las jurisdicciones, porque es caro los reactivos de para medir la droga, pero yo no puedo decir eso a la sociedad. No le puedo decir, miren, no vamos a controlar la droga porque no tengo plata para los reactivos, no, porque si no, lo que estamos haciendo en este caso es decir, vamos a perseguir las drogas y solo seguimos el alcohol. Yo creo que por eso hace falta una discusión más seria y no transformar una ley en un River Boca, perdónenme lo fanático ¿no? Que si no gana uno, gana el otro. Acá no es cuestión de ganar, es cuestión de hacer un salto de calidad y me parece que eso nos falta la discusión incluso eh, por ahí vi que había amenazas que el que no fuera lo iban a escrachar, y digo no señores vamos a discutir es, no estar en yo siempre digo en seguridad vial yo no tengo la verdad ni quiero tenerla porque es imposible, la seguridad vial es una disciplina dinámica y no, nueva estamos además evoluciona permanentemente con la sociedad hoy tenemos problemas de los patinetes eléctricos, antes tuvimos los cuatriciclos es decir, es una eh, disciplina que evoluciona, yo siempre digo no tengo la verdad, cuando discutimos sobre soluciones para saber qué es lo más atinado o menos atinado, hay que preguntar por qué por qué hago esto y para qué si yo tengo en claro por qué hago esto y para qué, creo que es una medida que va a tener muchas posibilidades de éxito ahora si a mí me dicen esto es así porque es así no me dejan discutir, sugerir yo claro. no cambio la alcoholemia a cero lo que dije, hagamos una garantía para que no se cometan abusos Usted sabe que, que 0,50, usted sabe que en velocidad, ¿eh? cuando se hace una infracción de velocidad, hay un margen de tolerancia. ¿Sabe por qué ese margen de tolerancia? Porque por la misma razón que. Pueden estar que mal. Y, y bueno, Los y usted rodales, cree que ¿y ¿cuál la, es usted el usted margen cree, de tolerancia? 10%. En las velocidades, 10% sí. en la ley nacional, en la provincia de Córdoba, 10 kilómetros. ¿Por qué? ¿Porque somos buenos en seguridad vial? No, porque queremos evitar injusticias. Y a mí me molesta cuando en nombre de la seguridad vial no nos imaginemos que se pueden generar injusticias. Me duele, porque yo soy ciudadano y creo formalmente que tenemos que castigar al que conduce alcoholizado, pero también tenemos que resguardar por algún mal funcionamiento del sistema previsto para castigar. ¿no? El castigo debe basarse en certezas, bueno, y las certezas pero, necesitan un procedimiento distinto. Pero convenimos en que eh, el alcohol quita facultades para manejar indudablemente, con... Indudablemente. Por eso con, yo empecé diciéndole eficiencia. alcohol cero estamos todos de acuerdo en la conducción. El problema es creer que vamos a mejorar el, el, el concepto de alcohol cero simplemente con una ley de alcoholemia cero. No porque alcanza. no me va a decir que Suecia... Eso es, claro, con, es condición necesaria, pero no suficiente. no No suficiente, seguramente. No sé si es necesaria, pero Admitamos que la sociedad decidió alcohol cero y yo no puedo ir en contra técnicamente de lo que la sociedad decide. Ahora sí lo que puedo decirle a la sociedad, porque muchas veces me pasa, como conté este periodista que estaba fumando, el periodista me increpa a mí y me dice ¿cómo me defiendo? ¿Qué le voy a decir al juez de Fantas? Yo no ¿Me voy a hacer una pericia para saber que no soy fumador? Es decir, primero, ¿hacía falta dictar una norma para castigar eso cuando solo depende de un golpe de vista del inspector o necesitamos perseguir otras cosas que son más graves? ¿Eh? No respeto la senda peatonal, no respetar la prioridad de paso, eso las multas no existen. Ahora nos vamos en estas cosas, no fuman, eh, y, y nos metemos en un problema y causamos una injusticia. Y entonces este periodista tiene razón, otra vez me pasó, le comento, un funcionario judicial me llama un domingo a las 10 de la mañana, Horacio me dio 0.3 y yo no he consumido alcohol en las últimas 48 horas. Este, y acá me dicen que, bueno, lo lamento, pero dio 0.3. Entonces le dije, bueno, pedí otro alcoholímetro, No era en la ciudad de Córdoba, que sí lo tienen que hacer antes de la la infracción, traer otro alcoholímetro. Trajo otro alcoholímetro y le dio 0. Por lo cual yo no estoy hablando desde la fantasía, estoy hablando de la cuestión práctica. Cuando hacemos una ley que es para penalizar, para castigar, para dar un mensaje, tengo que tener cuidado de que esa ley no genere estas injusticias que no son aceptables, por más que estemos buscando salvar vidas o mejorar la seguridad vial. Porque además hay mecanismos para que no sucedan o que si suceden son una mínima porción. Muchas gracias doctor Horacio Bota-Bernaus por habernos brindado esta charla. Muy clara, muy, muy ilustrativa de cómo encarar el tema de la seguridad vial y puntualmente el tema del alcohol cero al volante. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer, un placer. Eh. Espero simplemente aportar a esta discusión. La seguridad vial es una construcción en donde cada uno tiene que poner un granito. Pensar que la seguridad vial necesita de alguien que nos diga lo que hay que hacer es equivocado tenemos que construir lo mejor para nuestra sociedad y evitar tanto dolor que traen los siniestros de tránsito gusto, Muchísimas ¿eh? hasta gracias, hasta la próxima Adiós